Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra celebración eucarística desde de la parroquia Juan San Severino, Antonio de Padua del sector Gascue, Santo Domingo, República Dominicana, correspondiente al jueves de la cuarta semana de Cuaresma. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como San Antonio RTV. Nuestra celebración será transmitida por los canales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 y las emisoras que enlazan con ellos entre otros medios hermanos y amigos oremos por el eterno descanso del alma de los difuntos monseñor Juan Severino Germán primer día Dennis Soto Pérez noveno día Leonor Enedina Cochón García séptimo mes Ana María Ureña Domínguez Carolina Bogar de Bonet Carolina Elizabeth Modesto Guzmán, Arelis María Bonilla, Kenia, Hilda Stafford de Martínez, Primer Día, Carmen Dinora Cueto Vitini, Primer Año.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 que tus siervos, corregidos por la penitencia y educados por las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos para llegar bien dispuestos a la fiesta de Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y... Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, el Señor dijo a Moisés, Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, Veo que este pueblo es un pueblo de dura servis, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios, ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Tendrán que decir los egipcios, con mala intención lo sacaste para hacerlo morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, «Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre». Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos. Hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por el amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto maravillas en el país de Can, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por el amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Dichoso el que... de todo corazón Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria, Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí y sé que es válido el testimonio que da de mí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 porque de mí escribió Él. Pero si no dais, fe, no dais fe a sus escritos, ¿cómo daréis fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, sí, Señor Jesús. Jesús. Estamos en este jueves de esta cuarta semana ya del tiempo de cuaresma y nos seguimos alimentando con esa palabra de Dios como palabra de vida eterna, palabra de esperanza que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros para seguir peregrinando y poniendo esa confianza en nuestro Padre. A la altura de hoy, pues, nos hacen una invitación. Primeramente, a seguir confiando en Dios. Firme en el camino que nos ha llamado. Porque es muy peligroso cuando una persona se aleja del camino de Dios. Ya hemos escuchado este episodio de Moisés Enfrente a esa responsabilidad que Dios puso en su mano Dirigir este pueblo Un pueblo que para Moisés En muchos momentos no fue fácil Por su desobediencia, por su terquedad Y la misma necesidad que iban descubriendo en el camino Lo fue Totalmente incomodando, llenándolo de ira, hasta llegar al punto de fijar su pensamiento, su corazón en otros dioses para que le resolviera sus necesidades que tenían, pero vemos cómo, a pesar de todo eso Dios no dejó de amarlo, de actuar con misericordia como siempre lo hace. Y llama la atención a Moisés para decirles realmente lo que estaba pasando con su pueblo. Y Moisés realmente sigue orando y le sigue poniendo la mano, todas las cosas en la mano de Dios y cómo Dios a través de su misericordia fue respondiendo. Nosotros, en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria, ¿cuántas veces quizá ha llegado a nuestro pensamiento? nuestras actitudes, que no damos testimonio y a veces nos alejamos del camino de Dios y al final de la tarde siempre encontramos consecuencias y no es más que eso, cuando nosotros nos separamos de Dios, cuántas cosas ocurren pero cuando estamos en el camino a que, a que, a que pasen mil cosas, mil dificultades siempre Dios nos Actúa en la vida de cada uno y uno se va dando cuenta cuando uno se aleja de Dios este camino que estamos viviendo, este caminar, esta peregrinación hacia la Pascua tiene que servirnos de mucho a cada uno de nosotros porque es un tiempo de donde recordamos cómo debe ser mi actitud ante el hermano mi respuesta ante Dios ese testimonio que siempre tenemos que dar como lo dio Jesús de esa presencia viva de Dios como el tiempo de perdón como el tiempo de recogimiento hay que recogerse recogerse en nuestra vida interior y darle siempre el espacio que necesitamos todos para encontrarnos con Dios como un tiempo de oración como un tiempo de gracia un tiempo donde Dios me está dando la oportunidad de perdonar, de reconciliarme con Él consigo mismo y también reconciliarme con la comunidad. Es un tiempo donde cada uno tenemos que siempre buscar lo mejor posible para no apartarnos del camino de Dios. Porque estamos viviendo un tiempo muy difícil pero si estamos cerca de Dios, si estamos con Él, si caminamos con Él, las cosas son diferentes. Entonces que denle gracia porque hoy una mañana más Dios nos reúne como, como hijo, como pueblo para seguir poniendo en la mano de Dios nuestra vida y seguir orando para que Dios siga intercediendo por cada uno de nosotros por nuestras familia por nuestras comunidades ante tantas situaciones que el Señor Jesús y la Santísima Virgen María nos concedan hoy y siempre esa gracia que cada uno de nosotros necesitamos estar siempre en los brazos de Dios nos ponemos de pie para presentarle ahora al Señor nuestras súplicas Señor, escúchanos, escúchanos Señor. Señor. Por la Iglesia y cada uno de los cristianos, para que demos testimonio del Evangelio con nuestras vidas a los hombres del tercer milenio, oremos. Escúchanos, escúchanos, Señor. Por nuestro país y nuestra población, para que reine la paz, el diálogo y la tolerancia, y para que a nadie falte lo necesario para vivir, oremos. Escúchanos, Señor, Señor. Por los sacerdotes y religiosos, para que siguiendo a Jesús, el crucificado, den testimonio de Él, que es el viviente y el resucitado que nos salva, oremos. Escúchanos, Escúchanos Señor, Señor. Para que cada uno de nosotros, reunidos para celebrar nuestra fe, para que busquemos la gloria de Dios, nos fiemos de su palabra y le demos gracias por cuanto dones recibimos de su amor oremos escúchanos Señor en este jueves sacerdotal también pongamos en la mano del buen pastor y le pedimos para que siga tocando el corazón de hombres y mujeres que quieren dedicar su vida a la vida consagrada y sacerdotal roguemos al Señor escúchanos Señor Señor y Dios nuestro, queremos venir a ti para tener vida. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos Dios Todopoderoso que la ofrenda de este sacrificio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 Elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiembran las potestades, los cielos, sus virtudes y los santos serafines. Te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones que hemos separado para ti con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre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 y se lo dio a su discípulo diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señorías. señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él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 Uh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 llévala a la perfección por la caridad acuerdos también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Monseñor Juan Severino Germán Denis Soto Pérez Leonor Enedina Cochón Ana María Ureña Domínguez Carolina poguer Carolina Elizabeth Modesto Guzmán, Arelis María Bonilla, Hilda Estefe, Carmen Dinora, Alexi Camilo, Vicente Mendoza y Amparo Collado, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concede que así como ha compartido la muerte de Jesucristo comparta también con ellos la gloria de la resurrección ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires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 estar en tu presencia Qué bueno es saber que en este día te hace presente entre nosotros en el santísimo sacramento del altar de todo corazón queremos darte gracias en este momento Señor por cada oportunidad que nos regala, por tanta misericordia que sigue derramando en la vida de cada uno. No te fíes en nuestra pequeñez, en nuestras debilidades, sino en el deseo que tenemos de cambiar nuestra vida, de cambiar mi corazón, de piedra por un corazón de carne que ame, que perdone en este día de hoy te damos gracia Padre por cada oportunidad que nos brinda un día que también queremos depositar en tus manos y acudir a tu misericordia a tu amor sanador y orar por nuestros hermanos enfermos que en este momento están padeciendo de diferentes enfermedades presentándote esos lugares donde están postrados los hospitales clínicas centros residenciales pero también hay muchos enfermos en casa muchos enfermos por las calles sin esperanza hoy Señor clamamos a tu misericordia y a tu compasión pidiéndote que ponga tu mano de amor, tu mano misericordiosa ante tantas personas que sufren de cáncer, depresión alta y baja ante tanta persona que en este momento se están dializando, quizá. Ante tanta persona que en este momento están sufriendo del estómago, del hígado, de los oídos, de la vista, de la cabeza, Señor. Estamos en tus manos. Y a ti, hermanos y hermanas que nos escuchan, que nos ven en este momento, yo te invito que en el nombre de Jesús abra tu corazón y comience a depositar en Él todas aquellas cosas que quizá en este momento tú has pensado que son imposibles. No, si tú le crees a Dios nada imposible, Dios lo puede todo. Comienza a entregarle todas esas enfermedades, esas inquietudes y tantas cosas con las que quizá hoy te ha levantado Que te incomodan, que te entristecen, que te angustian Jesús es el camino, la verdad y la vida Déjate amar, déjate perdonar, déjate llenar por esa presencia sanadora de Jesús que vino a sanar no por casualidad le dijo a sus discípulos cuando se sientan cansados y agobiados vengan a mí porque en mí van a encontrar descanso en mí van a encontrar paz y en este momento ¿quién no se encuentra cansado y agobiado pero estamos en la mano del Señor, estamos amados por Jesús, estamos llenos de esa fuerza de Dios que es la que te va a fortalecer, que es la que va a hacer en ti hoy una criatura nueva y comienza a darle gracias por todas las cosas gracias. que tú hoy vas a recibir de la mano del Señor. Bendito sea. Que hoy tú no dé un paso hacia adelante que no sea impulsado por ese Espíritu de Dios. Ese Espíritu Santo deja que descienda en ti como descendió en la María nuestra Madre que la cubrió con su sombra, que ese Espíritu Santo hoy también te cubra a ti con lo tuyo, con tu familia, para que hoy seamos sanados y liberados por el poder de su amor. Bendito sea Dios. Gracias Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias Jesús. ¡Gracias! por tu amor gracias Señor Jesús oremos te pedimos Señor que nos purifiquen los sacramentos que hemos recibido y que concedas a tus siervos liberarse de todas tus culpas de todas sus culpas para que se gloríen en la plenitud de la ayuda del cielo los que se ven agobiados por el peso de su conciencia